Hablar un poquito de colecho, hablamos un poco al inicio. ¿Sí? El colecho, yo les diría que los primeros días de vida es, es, es imprescindible, es, decir, es inevitable también. ¿Qué madre no se ha quedado dormida dando la teta? Les va a pasar. Y esa no es una situación de riesgo. Muy por el contrario, la lactancia y el colecho previenen muerte súbita. ¿Pero qué tipo de colecho? Yo no me voy a poner ni en defensora absoluta del colecho ni en opositora, hablo de la práctica diaria, es mucho más justificable el colecho los primeros cuatro meses de vida, sí, que el bebé está al lado de la madre y debe estarlo porque la madre lo vigila y tiene esa cunita que uno tiene la barandita baja y el contacto y la cercanía al bebé le dan tranquilidad y a la madre también y es práctico para la, para la teta. Otra cosa es el colecho que perdura, ¿sí? En el tiempo, ya eso es otra cuestión. El colecho es algo muy cultural. ¿Mm? Lo que uno generalmente indicamos es que la cohabitación por una cuestión de vigilancia del bebé sea hasta los seis meses. Después, que hay que fomentar la independencia. La idea es que el bebé no corra riesgos de que quede... Con una, con una almohada o se, o se vaya y se deslice entre la cama, los barrotes y quede atrapado o que quede abajo del padre, que duerme más profundamente que la madre, siempre porque la mamá se preparó biológicamente para esto y no va a dormir nunca más, como dormía antes, tiene tiene, tiene una alarma la madre, tiene un umbral de alerta muy distinto. Entonces nunca poner el bebé entre los dos.